en GIMP, voy a venir a editar, preferencias y aquí voy a elegir gestión de color aquí están las opciones para gestionar el color en GIMP por ahora no está configurado que se haga gestión de color con los archivos lo que sí podemos configurar son las políticas es decir el comportamiento en la apertura de un archivo en este caso está configurado que se pregunte qué hacer esto implica que si un archivo tiene un perfil incrustado el programa va a preguntar qué hace con él si lo conserva o lo convierte al perfil con el que se está trabajando le vamos a dar a aceptar y vamos a abrir un archivo en este caso voy a abrir un archivo que se llama tinteros RGB como el archivo tiene un perfil incrustado el programa me pregunta si convierte este, la imagen al perfil de color incorporado que es un perfil construido por Jim yo le voy a decir que mantenga el perfil que tiene incrustado el archivo y ahí me abrió mi archivo muy bien ahora vamos a volver al cuadro de gestión de color porque lo que nos proponemos en este vídeo es eh, anticipar o probar cómo quedaría este archivo una vez impreso con un perfil de color que nosotros vamos a elegir para eso vamos a cambiar aquí la opción donde dice modo de visualización de la imagen y vamos a elegir pseudo prueba es decir es una falsa prueba de impresión eh, como perfil de trabajo vamos a elegir el srgb que es el mismo que tenía incorporado la imagen bien eh, vamos a dejar ahí colorimétrico relativo que es el, el propósito con el que convertiría en el caso de que hubiera conversión a rgb luego vamos a venir acá a la parte de pseudo prueba y vamos a elegir el perfil con el que nos interesa simular cómo se vería la imagen que es coated fogra 39 y vamos a elegir por el tipo de imagen del que se trata el propósito colorimétrico relativo vamos a dejar tildado usar compensación del punto negro y Primero, antes de ver cómo quedaría la conversión, vamos a pedirle al programa que nos marque cuáles serían los colores que quedarían fuera de gama. Bien, en este caso el color elegido para que nos muestre los colores fuera de gama es este. Veanlo. Todo esto que aparece ahora sombreado en color fucsia sería lo que quedaría fuera de gama en este archivo muchos colores especialmente porque así lo hemos preparado nosotros para que se notara la diferencia voy a desmarcar el fuera de gama y entonces cuando le dé aceptar el programa me va a estar mostrando cómo se vería este archivo gestionado con para imprimir con el perfil coated fogra 39 como podemos ver los colores son mucho menos brillantes que en el original.